Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos muy felices de recibir en el estudio a este humano nacido en Caracas, Venezuela. DJ, productor musical, organiza fiestas, creativo, coleccionista de vinilos, recolector de rarezas musicales, cofundador de Noche Negra, Carlos Pox. ¿Cómo estás? ¡Qué bien! wow, ¡Qué bueno. ¡La mejor introducción que me han hecho en la vida! ¿Cómo estás? Muy bien, muy Contento. ¡Qué contento bueno! Estar acá súper, súper, súper. ¿En, ¿En qué andas estos días? Pues, güey, siempre en la música. Poniendo discos, produciendo música, componiendo cosas y, y pues, organizando la fiesta. Siempre estamos, como tenemos una al mes, como que ya se acaba una y la siguiente viene... Ahí mismo ya estamos pensando en la, en la próxima, ¿no? Y, ¿Cómo empezaste a organizar fiestas? Güey, básicamente porque no tenía dónde tocar. Entonces, yo voy a hacer <ríe> mi propia fiesta para tocar. Muy sí, bien. claro, güey. Es como que bueno. Venezuela. En Caracas, sí. ¿Cómo mm -hmm. fue la primera? Eh, en esa época, güey, ya producía electrónica. Producía como deep dubstep o bass music. Y eran cosas que... Na ...casi nadie estaba haciendo o, o no. ...y era raro... Y donde tocaba... ...ya estaba acostumbrado a vaciar las pistas de baile... <ríe> ...siempre quedaban como tres personas así... ¡Uh! ...sabes que les gustaba... ...y de hecho... Eh, ...empecé a hacer DJ para poner mis rolas... ...porque empecé como productor... ...yo no sabía... ...este... ...mucho... ...del, del mundo del DJ... Eh, ...y... ...por suerte empecé a mezclar con vinilos y con tornamesas... ...y luego con el tractor conectaba los time codes y siempre usaba tornas con el time code para poder pasar entre vinilos y pero mi motivo principal era poner mi música. Entonces producía como deep dubstep y cosas como muy inspiradas en el dub y, y como, sabes, muy con muchas influencias de, de, de South London, de esa época de, de, de los dos, 2004, 2006, o sea, un montón de productores y todo. Y de hecho, Box viene inspirado en ese tipo de acas de productores de, la, de, de, de, de, esa, como de esa escuela, ¿no? Digamos. ¿A poco? Sí, güey, sí, sí, sí. ¿Tenías que sacarte un sobrenombre o qué? Eh... Sí, no, y que Carlos Mayoral. No sé, ¿verdad? <risa> <risa> no, en esa época, no sé, tenía que 21 años, güey, algo así. Okay. 21, 22. ¿Y cómo, cómo llegaste a Pox? Eh, de la palabra positivo viene Pox, Posi, Poxy, Poxi. Po oh. Y se quedó Pox, así. Y, y nada. Lo alteré ahí, le puse una Z y se quedó okay. así, güey. Y nunca me lo he cambiado. O sea, ahí tengo mi mail y es PoxDops, tal cual. Por eso, mi mail es PoxDops. O sea, D-U-B... Z, como Dubs, de Dub Music. <risa> y, y cada vez que voy al banco o algo, es eh, que tengo que explicar mi mail. Ah, sí, pero lo tengo así, güey. Bien, manteniéndote leal. Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. <risa> He pensado en cambiarlo en algún momento o algo, pero digo como... Ah, ya. O sea, ya. Es una acá interesante ya, ya fue. Y es sencillo, güey. ¿sabes? Sí, exacto. ¿Y te, te acuerdas de él? Sí, pero hay gente que no. Bueno, todo el mundo a veces pone POC. Pox con X, Pox con S, con K, K, C, C, S. O sea, ya me da risa, ¿no? Y de hecho, hasta he salido en artículos con el nombre mal escrito en revistas, cosas. Y yo como, ay, bueno. Ya me da... Ya no, antes antes era, ah, era como una... Eh, como, era como horrible. Ah, y después dije, ay, ya no me importa. O sea, <ríe> la música habla más que... <ríe> sí, exacto. Sí. Oye, ¿cómo... ¿cómo empezaste con la música? Güey, um, a ver si estaba un poco... Empecé a los 18. No no no, no soy de esas personas que desde los 6 años estudié piano, Mozart. Era un Mozart, de, ¿sabes? Para nada. En verdad, empecé como, como tarde. Me gustaba mucho la música. Siempre me gustaba escuchar de todo. De, de, o sea, qué sé yo, recuerdo cosas antes de entender cómo se... Antes de empezar a, a estudiar y a producir, a estudiar, porque empecé estudiando ingeniería de audio y música a la vez, cuando tenía 18 años. en una etapa de mi vida en la que estaba absolutamente perdido. O sea, no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, eh, previo a eso, eh, no sé, güey, me encantaba Bjork, eh, escuchaba Radiohead, escuchaba Portishead, escuchaba... Jungle, escuchaba, güey, así techno, habían fiestas, de, o sea, como que sí, me gustaba el reggae muchísimo, oía mucho reggae, este, no sé, Israel Vibrations, este, güey, Bob Marley, Steel Pulse, o sea, todo eso me gustaba eh, previo a, a decidir que iba a ser músico y para mí, o sea, cuando no entiendes cómo se hace la música, recuerdo en esas épocas, para mí era algo mágico, era imposible, o sea, era como. O sea, escuchaba, me acuerdo cuando escuché Kid A por primera vez de Radiohead, fue como me voló el cerebro. O sea, si este disco de dónde salió, ¿no? Previo a, a entrar en todas las otras cosas, under, oh, no sé, güey, Apex Twin, Boards of Canada, son cosas que siempre me han influenciado, ¿no? Y que, y que todavía son influencias grandes para mí, ¿no? Y, y recuerdo estar oyendo ese disco de Radiohead y pensar, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo un, di, un CD suena? Porque obviamente el vinilo ya era algo como... En esa época... Todo el mundo oía CDs... O, o ya cuando descargabas de... Y CDs originales, etcétera, ¿no? Entonces... Me empezó a preguntar yo... Pero ¿cómo? ¿Cómo hicieron esto? No, me preguntaba yo... ¿Cómo, cómo llegas a un CD? ¿Cómo se llega? Y recuerdo vi una escuela que se llamaba... Taller de son Se llama Taller de Arte Sonoro en Caracas. un lugar increíble. Y... Y, güey, fui a, a, a preguntar... ¿Cómo... Si podía estudiar ahí ingeniería de audio y tal. Y me dijeron, bueno, sí, te tienes que inscribir. Hay que hacer una especie de, de examen de... Y, güey, hice todo a mí. ¿Dónde? Empecé ahí. Y a la vez empecé a estudiar música y de ahí no he parado. O sea, desde que tenía 18 años. ¿Cómo he ido cambiando? Oh, wow. ¿Desde es que tenías? 18. 18. Y es lo único que he hecho. Es lo único que me he dedicado en mi vida. Hacer música, producir música, poner música. Y ya. ¿Ha sido difícil? Eh, por momentos, sí. Por momentos es, es te desanimas, ¿no? Pero luego, cuando te desanimas, siempre pones un disco o pones una canción que te dice, ya, esa es, por eso hago esto. O sea, no, no podría hacer otra cosa. O sea, ¿Con qué canción te pasa eso? Con muchas. O sea, con muchas. Eh, hace poco... Es que depende. Depende del estilo. Pero me pasa mucho con... Con Felacuti, cuando oigo Felacuti que digo, digo esto me inspira y no, no voy a fre no me voy a parar, o sea no voy a parar nunca y no... y la historia sobre todo de gente como Felacuti, como John Coltrane, Alice Coltrane, Bob Marley, gente que me parece, sabes no sé güey ...extraterrestre... así por su mensaje porque una cosa es ser bueno en un instrumento o ser un buen intérprete intérprete intérprete porque estudias mucho. <risa> Estudias un montón, etcétera. Pero otra cosa es tocar el alma de alguien. Así, güey. Con todo tu... Con todo tu ser, ¿no? Con tu forma de ser. Con tu, con tu mensaje. Con tu... Bla, y todo eso. Entonces, como que... Bueno, y es que... Fela cuti está poderosísimo, güey. Es que todo es, es, un estilo, es un estilo de vida completo, ¿no? El mensaje... Me llega muchísimo, pues. Y también... Como que yo habiendo crecido en Venezuela y como un montón de cosas que, que luego entendiendo y leyendo acerca de su vida y viendo documentales y es como... O sea, es la misma historia. O sea, políticamente, la violencia, países como petroleros ricos que se... X, ¿no? Muchas cosas que, que, que, que veo como que... ¡Wow! Ok, eso, eso me suena, ¿no? Entonces, me inspira, pues, también. Me inspira mucho, pues, y como... Y como lo que logra con una banda muy grande de mucha gente engranando, haciendo cosas sencillas. Pero todo eso como una super ¿sabes? Un súper ente sonoro. Me fascina analizar eso, ¿no? Como escucharlo. Se siente. Se siente súper poderoso. Um, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue crecer en Venezuela? güey eh, fue, fue divertido. Fue bastante divertido. En verdad, yo creo que yo llegué... Eh, o, o crecí en una época muy interesante y en una zona muy bonita también. Pero es algo que te distorsiona la realidad del mundo completamente haber crecido en un país como Venezuela. Te distorsiona por miles de cosas que uno no... Porque era un país como muy rico que poco a poco fue perdiendo esa riqueza y te acostumbraste a cosas que, que veías como muy normales que en verdad no lo son para, para el resto del mundo, ¿no? Era un que? país que... Eh, como te podría decir, cosas de racismo, por ejemplo. O sea, ahora como somos tan mestizos, es tan variado, cualquier persona puede ser venezolana. Cualquier persona, literalmente. este Porque tuvo mucha migración también, de verdad es un paraíso súper, súper hermoso. Cosas como, no sé, yo crecí en Caracas, estoy en pleno Trópico, o sea, literal había una montaña y el Mar Caribe O sea, yo llegaba al Mar Caribe en, en media hora conduciendo Y era normal irte a la, a la Guaira, al puerto de La Guaira Era algo normal Entonces, es una ciudad como playera más no playera Como muy avant en su momento Y muy avanzada, con mucho arte, con mucha naturaleza O sea, de verdad es un lugar como muy paradisíaco O sea, y tú piensas que todo el mundo es así de alguna manera cuando creces así Y claro, no tienes estaciones Nunca, nunca... La temperatura promedio Es como 25 grados O sea Siempre está fresco Siempre está como muy Y eso claro Afecta el mood de la gente ¿No? O sea, todo el mundo Siempre está como muy relajado Este eh, En cuanto a mood En comparación a, a cuando ya Empiezas a viajar Y empiezas como A entender otras culturas Y otros Otros lenguajes Otras cosas ¿No? Como que muy caribeña La vibra Dentro de todo Más No estás en el Caribe Completamente Porque Caracas Es como una ciudad Que Sabes tiene un, En algún momento tuvo el metro Más avanzado Del planeta Como un, un, De un país Petrolero pequeño Como con una producción Petrolera inmensa Cosas como que Güey Llenar el tanque De tu coche De gasolina Era más barato Que comprar agua O sea Entonces ya te empiezas a dar cuenta que hay como unas disparidades. Y, y era una época donde decías, güey la gasolina es súper barata, pero no consigues coches. O sea, entonces es como, es muy extraño. O sea, es una realidad paralela absolutamente confusa para el resto del mundo. La gente que todavía vive en Venezuela creo que está, está absolutamente con una visión distorsionada de la vida en general y de cómo, y de cómo vivir en sociedad por muchas razones. Y luego, pues, sí se sintió como una violencia que fue escalando y escalando y escalando hasta que la ciudad más violenta del mundo, básicamente. Así de sencillo. ¿Por eso te fuiste? Sí, el, el, el, sí, el 90% de las razones fue por la violencia. Porque dije, no me voy a sumar a, a esto, ¿no? Porque ya te pasan cosas, te, sí, te pasan cosas hasta que dices, no, nah, ya, o sea, esto no es para mí, pues. O sea, las, mi, mi ciudad me... Me, me expulsó, me votó, güey. Así, yo siento que ese país me dijo: Te, vete de aquí, así de sencillo. Y en verdad, creo que si me hubiera quedado en Venezuela, no hubiera perdido un montón de. O sea, creo que me hubiera quedado también con la, con la visión distorsionada y con la. Uno siempre. Y hay algo que siempre digo: uno siempre tiene que irse de donde nace. O sea, tienes que moverte, tienes que experimentar otras cosas, tienes que. En general, eso le hace bien a todo el mundo, ¿sabes? Eh, en, la, en la última parte que estuviste en Venezuela, ¿qué estabas haciendo? Estás haciendo música también, siempre, ¿no? Siempre, sí, eh, sí, de hecho, ¿Electrónica? Eh, sí, de hecho. De hecho, en esa época terminé un LP antes de irme de Venezuela, que nunca salió. Eso está ahí guardado. Wow. De nueve canciones. Eh, todo conceptual. Y el LP se llama Tropidark. Y la, y la idea era como que... Cada una de las canciones es una de las letras. De hecho, cuando lo pones en iTunes se ve tropidar la palabra completa. Entonces es T-R-O-P... Uh, oh, wow. E -P, No sé cómo. D-A... <ríe> y, y claro, era como yo expresando lo que, lo que ya sentía de que sabía que me iba a ir de Venezuela. Y viendo como un paraíso tan hermoso, se destruyó. Wey. Ya se veía una decadencia... Muy fuerte, estoy hablando de entre 2013 y, y 2014. Eh, y ya veías una decadencia de algo como que. Entonces, claro, ves ese paraíso hermoso, como con una naturaleza hermosa y lleno de propaganda política horrible, lleno de basura, eh, ya como que, güey, las calles destruyéndose, poco. O sea, y creo que eso solo ha empeorado. Yo no he regresado. Desde que me fui en 2014, no he regresado. Pero o sea, no creo que, que haya mejorado objetivamente, y, y, y es, es como esto, es como toda esta tropicalidad que todo el mundo lo considera como, o lo, lo percibes como algo agradable, feliz, colorido, bonito, etcétera, pero con toda la oscuridad que hay, ¿no? ¿Sabes? Y toda la gente, todo, como que la gente tenía muchas motos, hasta yo tuve moto en algún momento, y, güey, o sea, eran demasiados motorizados y casi todos los motorizados, pues eran básicamente el perfil de la gente que, que era más peligrosa o violenta de alguna forma. Y había demasiados motorizados, era una cuestión muy. Y luego ves cosas que si en Nigeria. O... Y, y digo, claro, así era, así era donde yo vivía, ¿no? O sea... ¿Qué me dirías que no, no podemos entender aquí en México de Venezuela? De, como, de lo que se percibe De lo que se ve en las noticias De lo que a simple vista se puede percibir ¿Qué me podrías, qué me podrías decir? Es muchísimo peor de lo que parece Está, es, está horrible O sea, en verdad o sea, En Brasil sí es algo que Es inexplicable Pare, Es que parece de mentira Parece de salido de un cuento de terror o sea, Una de las últimas noticias que vi acerca de Venezuela Era como que la violencia bajó Pero porque las balas Están muy caras y no pueden comprar balas o sea, imagínate wow. al nivel de distorsión, de locura. Ya yo veo eso. Ya yo digo... Ya ni siquiera lo siento parte de mí, de alguna forma, ¿no? Ya lo que pasa... Yo siento que en mi país, o donde yo crecí, ya no existe ese lugar. Claro. Desapareció. Wow. Ahorita queda otra cosa. Que le llaman igual Venezuela, pero... Yo creo que hay que cambiarle el nombre a ese territorio y empezar de cero. Y no sé, güey. O sea, sí, resetear. Sí, darle hay que hacer un reset. Sí, 100%. Es mi... uh -huh. De ahí te fuiste a Londres. Sí, wey, directo a Londres sin haber visitado antes ni nada. Y llegué a, con, a, como a, a estudiar inglés. Pero en verdad mi plan era quedarme viviendo en Europa. Pero fue completamente imposible, ¿no? De hecho, fui a estudiar inglés y ni siquiera pude estudiar porque porque Venezuela. No me aprobaron como mi, mi dinero para poder estudiar y tal. y e igual me habían aprobado la visa y pues me quedé allá. Me quedé un año. ¿Un año? Intentando, sí, intentando quedarme. Me encantó. Me encantó Londres. O sea, me enamoré. este Y hice grandes amigos con los que todavía estoy en contacto. Y, y siento que, que ese poco tiempo en una ciudad tan... Eh, ¿Cómo te digo? Es una ciudad que te influencia desde todos los puntos de vista, creo yo. En general. Y, y pues me gustó mucho. Me hubiera gustado quedarme viviendo allá, pero no funcionó. O sea, no funcionó y no me iba a quedar ilegal en ningún lado. Sinceramente. Entonces, de ahí literalmente no quería volver a Venezuela. Y, y pues caí en México, güey. Y aquí estoy desde hace cuatro años. ¿Cómo caíste aquí? Güey, viendo como que irme... A quedarme en cualquier lugar de Europa era muy complicado. Era mucho dinero, en verdad, el presupuesto para mudarte de país. Es algo serio. O sea, no sí. es como que... Y, pues, estuve viendo como que me hablaron muy bien de México. Tenía, de hecho, muy, como dos personas que conocí acá. Me habían hablado bien de este lugar desde antes de, de irme a Londres. Y, y me habían dicho, pues, que, que también como artista habían oportunidades, etc. Hablé con un amigo que estaba trabajando en un estudio acá. Y que se llama Rob Castillo. Y que también es DJ. Y ahorita es acá y sigue así. Hace fiestas, hace cosas y tocamos juntos bastante. Y... Y nada, me comentó cómo era la onda, etcétera, y cómo, que, o sea, si sí habían como ciertas, o eh, un poco más de flexibilidad con, con inmigrantes, de alguna manera. Y nada, dije, bueno, voy para allá, lo peor que puede pasar es que no me guste y me vaya a otro lado, y pues ya me naturalicé, soy mexicano, <risa> <risa> este, legalmente. <risa> ¿Encuentra a su vez paralelos entre Venezuela, México y así? Claro, claro. Sí hay muchos, pero también hay muchas diferencias. O sea, eh, o sea obviamente eh, yo, yo sentía en parte que México era Latino, pero México es México, tiene una identidad demasiado mexicana. O sea, como que siente que hay una conexión como también depende, ¿no? Como en el Caribe, etcétera, como que ah, Colombia, Venezuela, Panamá, no, hasta los Brasileños, ¿no? Pero cuando llegas a México, te encuentras algo completamente diferente y, y, y yo... O sea, cosas como que obviamente yo siempre voy a tener acento ya donde vaya en el mundo. Cualquier idioma que hable, todo el mundo me va a preguntar la pregunta de todos los días de mi vida, ¿de dónde eres? Sí. Siempre, ¿de dónde, dónde esté <risa> en el mundo? O sea, entonces claro, dependiendo del, de, de, de, del, del continente, la gente me va, a me va a asumir que soy de un lado u otro y en verdad porque... Porque traigo un mestizaje como muy variado también. Como que tengo cosas europeas, tengo cosas probablemente este, africanas, no sé, indígenas, qué sé yo, güey, que, que tendría que hacerme. Que me quisiera hacer algún examen de esto. De, de, de y, y por supuesto, llegas acá y llegué. Yo, yo he refinado mucho mi, mi y, he, y, he, y he relentado mi manera de hablar ya viviendo en México. Porque nadie me entendía. Cuando llega acá. Uh. Y llegas hablando. Ah, yo hablo español. Sí, claro. Y empiezas a hablar y te dicen, ¿Mande? <ríe> Así, <como ríe> ¿Cómo dijiste? Sí, sí exacto. <ríe> Say it again. <ríe> Pero es interesante porque me gusta. Me gusta como cambiar, entender, a, a, a como, como traer otras, otras maneras de pensar y otras experiencias que te nutran a ti también y te hagan entender... Que hay demasiadas formas y demasiadas... es pues como... Culturas, sociedades, formas de ver las cosas, etcétera, ¿no? Y, y, este, y, pues, sí. Lo que me he dado cuenta es como que México es México. O sea, la cultura de México es como... No, no se influencia por casi nada. Se mantiene muy mexicana. O sea... Sí. Y eso me encanta. Me, me Lo respeto muchísimo. O sea, me parece súper, súper genuino, ¿no? Entonces, digo, no, es que sí. Todos somos latinos. Y yo, bueno, sí, pero siento que, que México es mexicano, güey. O sea, es otra cosa. <risa> eso está poca madre. Sí, sí, sí. Una percepción de que, claro, tú no lo ves desde adentro, ¿sabes? O sea, si lo desde adentro tú no percibes eso. Claro. Pero, pero sí, güey. O sea, y sobre todo la, acá en la ciudad sobre todo porque de repente me voy a Guerrero o, o conozco gente de Veracruz o de Chiapas y digo ah ¿sabes? o de cómo se llama de Chetumal y acá sí. de, de Yucatán más del sur, y digo sí. como ah acá. Y hasta oigo el acento y digo como es eso ¿Es eso <risa> suena, suena más a, a, a, a costa pues wow sí qué interesante la percepción no como sí, dicen no, no se ve desde adentro a veces sí, uno no lo notas, ¿no? Hasta que te mueves y dices, ah, ok. O sea, yo creo que sí, uno tiene que salirse completamente de sus. O sea, ¿cómo te digo? De sus zonas de, en las que se siente cómodo y las que, en las que normalmente se maneja como para ver, ¿sabes? Hasta dónde te puedes adaptar y que puedes aprender y que puedes aportar también. ¿Podemos escuchar algo de tu música que tenga que ver Me con esto? Me encantaría, por supuesto. Sí, sí, sí, sí. Como que. Ahí, ¿Qué vamos a ahí traje, exacto, ahí está el tema eh, se titula <risas> es Caribe Latino Disco Somos Caribe Somos latinos Somos Caribe Latino Disco Somos Somos Caribe, somos latinos, somos Caribe, latino disco. Fons. Platícame, platícame del proceso de hacer la canción. ¿Cómo funciona tu proceso? Pues he estado como probando diferentes como métodos para la creatividad. Y pues siempre he tenido influencias electrónicas, siempre me han gustado mucho las texturas. Todavía o sea, se lo oyes y se oyen ruidos, se oyen como... O sea, no, no me gusta la limpieza, no, me gusta que se sienta orgánico, que se sienta... Y pues básicamente generar groove, para mí o es sea, generar un buen groove, ahí está, como que todos los elementos van juntos y, y lo puedes escuchar y repetir y repetir y va generando algo cierto, cierto hipnotismo y entonces claro, en este caso toqué todos los instrumentos, sintetizadores, etcétera y, y lo dejé lo más crudo posible, sobre todo en esto. O sea, empecé... Porque claro, también tengo esto de productor, de mezclar, ecualizar, etcétera eh, Y puedes como que comprimir muchas cosas, trabajar mucho la dinámica, trabajar la ecualización, como que hacer ecualización como Subtractiva y puedo producir cosas como, como muy específicas, ¿no? Utilizando como estas herramientas. En el caso de esta rola Dije, lo voy a dejar lo más crudo O sea, está lo más sucio y crudo Ahí no hay ecualizador no hay, O sea, es el sonido como tal Y me di cuenta que cada vez Para mi música Mientras más sucio Y más crudo Lo deje, más me gusta Entonces me di cuenta que la mayoría de la música que me gusta Es mucho más simple De lo que, de lo que yo pensaba porque, pero, pero al final es lograr Ese groove, ese... Sabes, que tú sientas como ese movimiento Que empiezas a mover el cuello Empiezas a bailar y sientas como Ok, esto tiene algo, esto tiene alma ¿No? O sea, más allá de Obviamente, si te vas a lo técnico Entras en un mundo de locura O sea, de locura Entonces, como artista uno tiene que Borrarse un montón de cosas Y un montón de... ¿sabes? ahí son, Te das cuenta, hay ruido de fondo Hay cosas como Esas congas son sampleadas de un vinil cubano Este... O Entonces sea, suenan con una textura ya de ruido. Esa guitarra literal la graba. Yo te la muestro sola y es el sonido más... O sea, sin reverb, sin nada. O sea, pero te, es un elemento casi rítmico. Porque yo no soy guitarrista. Simplemente toqué los acordes con ritmo y así con feeling, con los ojos cerrados y dije, me gusta. Dejas un loop. Y dejo un buen loop, ¿no? Crear buenos loops. Entonces estoy tratando de crear mis propios loops y mis propias ideas y de ahí como dispararlos y hacer estructuras. Las estructuras casi siempre las estoy haciendo muy libres últimamente, ¿no? No estoy como parte A, parte B, no, sino que tengo elementos y los voy poniendo con feeling como, como si fueran mis músicos, pero me grabé a mí mismo. ¿Todo esto lo traduces a un eh, band set? Estoy trabajando ahorita con, en eso para, para hacerlo con músicos ahora en vivo, sí. Y... Claro, ya son músicos que tocan mejor Los instrumentos, etcétera, Pero eso no es necesariamente bueno No, es como que es lograr el groove Y tener como, o sea, pero son bat Un baterista, un guitarrista O sea, gente que sí si toca bien Este Y Pero entonces a veces es como que Les digo, wey una nota, no mantente, o sea, a veces es tan sencillo que se queda, o sea, siento que no sé si lo saca de dónde, es como, es sol menor, ya, Todo, pero to, toda la canción, sol menor, no, o sea. pero también eso es lindo, no, como ciertas cosas. De... La canción agarra de varios lugares, no influencias. Sin duda, claro, sí. No, es que para llegar a esto, de hecho, cuando te contaba, terminé este LP en 2014 y tuve prácticamente como un bloqueo artístico por casi cuatro años. En ¿Este LP? No, el LP anterior. Okay, este es, okay. Esto es lo nuevo que logré como hacer las paces con mi creatividad y con lo nuevo que quería, porque también me quería desconectar de todo lo que había hecho antes. Entonces entré en algo bastante denso, ¿no? De investigación y de. ¿A dónde te llevó esa investigación? Pues, a muchos ritmos caribeños que no conocía, a muchos ritmos africanos, como funk africano, como a y, a... y a otras raíces de cosas que parecían obvias, pero cuando las retomaste ¿sabes? De cosas de afro tambores de la costa de Venezuela, o cosas así, ¿no? Que sí, si cosas de funk de Colombia, o cosas que eran como de repente más normales, que no me llamaban la atención cuando vivía en Venezuela... Y luego como que empecé a descubrir otras cosas muy interesantes que me empezaron a influenciar y, y empecé a armar DJ sets basado en las cosas que, que más me, me vibraban, me inspiraban, me, me ¿sabes? Y, y, y tratando de compartir eso. Pues obviamente no siempre la gente recibe bien la música que no conoce. O sea, muchas veces quieren cantar las canciones que conocen o lo que sea, pero... Yo más bien siento que mi misión como DJ es llevar cosas que... Yo descubro que igual a mí me impresionan y me sorprenden por muchas razones. Y, y, y compartirlas. Básicamente, ¿no? ¿Cómo encuentras... ¿Cómo... ¿Cómo encuentras esas rarezas musicales? Ah, es, es, Ha sido... Una, es, es un trip conseguir <risas> y buscar y conocer los dealers de, de música que... Que conectan con lo que te gusta. O sea... Yo creo que hubo una época donde te ibas a cualquier mercadito y, y investigabas y conseguías cosas. Y yo creo que ya eso no se encuentra así si casi. Tienes que irte muy deep y, y dedicarte demasiado, ¿no? A, a conseguir esas rarezas. Y, y pues, en algún momento me inspiré mucho, me... me, me estaba como muy emocionado por el digging y eso, pero en verdad era difícil, es difícil, o sea, conseguir llegar y, ah, este disco lo conseguí en un dólar y cuesta 500 dólares o lo que sea, ya eso no, ya eso no está, eso ya, ya hace rato yo creo que la gente que sabía antes ya, ya los tienen, ya los agarraron y si consigues alguna que otra joya, eh, a mí me ha pasado bastante poco o casi nada de conseguir un disco que diga, wow, conseguí este disco baratísimo, y es un disco que cuesta 300 dólares de colección y está en buen estado y etcétera, ¿no? Entonces, llega un momento que te toca también invertir algo, invertir algo de, tu, de tus ganancias. Y de, entonces, en algún momento era como todo lo que gané poniendo discos, lo voy a invertir en discos. Y así fue como poco a poco. O sea, mi colección no es grande, pero son cosas que me gustan mucho y que y que tienen una razón de estar en mi colección. Porque, porque me gusta por esto y esto y lo quiero poner en tal set de este tipo y así, ¿no? Entonces, de ahí voy sacando influencias nuevas hasta llegar a esta idea de este proyecto. nuevo, La nueva faceta de Pox, digamos. ¿Cuál es esta nueva faceta de Pox? Pues, es una faceta en la que quiero tocar más instrumentos. O sea, no, no hacer tanto... Antes componía eh, en software y tocaba la música que componía. Siempre he hecho composiciones para... Otras cosas, ¿no? Publicidad, cine, otras, otros artistas. Eh, y, y en algún momento también me clavé más a estudiar piano. Siempre pienso, me hubiera gustado ser un buen pianista, o, pero no, no, no llegué a tiempo, güey, a eso. <risa> no es tarde, güey. Este, no, yo creo que, que en algún momento me voy a retirar a una montaña con un piano y a estudiar Bach y, y Chopin y ya, o sea, y, y, o sea, en algún momento de mi vida. O sea, sueño con eso. Un piano de colas, una chimenea, güey, así. Y ya estar ahí con partituras y un lápiz y ya nada, ni electricidad. Quisiera hacer eso en algún momento de mi vida. Y, pero pues, sí, uno tiene que, que vivir y comer y etcétera, ¿no? Y... Eh, eh, pero para pagar las cuentas, ¿no? ¿Haces música para otros proyectos? En parte, sí, algunas cosas, y sí. claro. Cada vez menos, por suerte, cada vez menos. Sí. sí, sí, quisiera ya en un momento concentrarme solo en mi, en mi trabajo artístico y, y, en, y en DJ sets y eso, pero si quisiera, mi plan es como llevar todo a, a, a mi show en vivo, ¿no? Y a tocar un poco más de instrumentos, como... Y, y ahora, en vez de buscar estos discos raros, ...que la mayoría también ya luego son discos que cuestan, güey, mil dólares, dos mil dólares... ...que son discos rarísimos que me gustaría tener en mi set. Dije, güey, ¿por qué no hacer esa música? O sea, voy a hacer ahora la música en vez de buscar los discos y compartirlos. lo Quiero, quiero tocar eso yo en vivo, ¿no? Y darle mi forma con mis, con mis herramientas y siendo honesto a tu, a, tus, a tu estilo, que el estilo son tus limitaciones... O sea, entonces siendo honesto a quién eres y a lo que y a, y a, tu y a, tu estilo, a tu a tu estilo, a tus, a tus conocimientos, tus herramientas y tus y tus habilidades, crea algo basado en estas cosas que te influencian, que son probablemente discos que me gustaría tener. Como que hay gente que colecciona más por el objeto en sí, como por decir ah tengo este disco de la época que ah, a mí me interesa el contenido y la música y ¿Quién grabó esto? ¿Cómo esta guitarra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué interesante el volumen que pusieron la voz? ¿Por qué hicieron este reverb de esta manera? Y ahora mira el groove que lo... O sea, ¿sabes? Cosas como... Que a veces son... Como que, no sé, como que no, no tan... Grandilocuentes o súper producidas, pero súper honestas. Súper, súper honestas y súper genuinas. Entonces, como que... Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces cuando... No sé, hay pintores que, güey, no sé, desde, qué sé yo, Basquiat. O sea, qué increíble lenguaje, qué belleza, qué ¿Sabes? Pero para otra persona puede decir, ah, esto es el dibujo de un niño, esto no. Pero, ¿cómo llega ese mensaje? O sea, ¿y que Y probablemente algún pintor renacentista ve a Basquiat y dice, ¿qué es esto? O sea, esto, ¿entiendes? Y es como... Son, es, es, es arte, es, con, es conceptual también, de alguna manera, ¿no? Entonces, entender todo eso y... Obviamente me gustaría poder estudiar más música, pero la realidad es como que la vida no te da para poder estudiar cuatro horas de piano. O normalmente son ocho horas al día para ser un pianista real, ¿no? Y, y, o un jazzista o algo. Me encanta, me hubiera encantado ser jazzista también. O sea, tengo influencias de jazz. Trato de hacer lo que puedo con el, con el teclado y como que... Sobre todo... Creo que el buen gusto ¿no? prevalece y el criterio. Entonces como que más allá de como ser súper técnico es como criterio y decir que okay, esto va acá por esto, es que me gusta este sonido con este ritmo, cómo hago para que esto suene. Y entonces claro, ya luego de ahí ya tengo varias, tengo como, como 16, 18 canciones. O sea, de lo que quisiera de ahí sacar a un, un LP este, y, y pues sacar el nuevo trabajo ya como un, como un nuevo concepto. Con imagen nueva, con visuales nuevas, con un show en vivo que se pueda tocar con músicos, se pueda tocar yo solo con mis fierros y, y puedas hacer como, ¿sabes? Diferentes eh, como lineups o como... Sabes, dependiendo de, de la experiencia o dependiendo, pero por ahora estoy como fascinado de tocar con músicos porque la verdad nunca lo había hecho. Entonces estoy como, wow, o sea. Oye, y también algo que me gusta es que no te, no te detienes, ¿no? Porque dices, bueno, no soy pianista, no soy tal, pero tienes ahí en tu estudio los instrumentos y pues los tocas, ¿no? Agarra claro, la guitarra claro, y le das claro. swing, y le das groove y lo haces. Sí, sí, sí, para... para... ¿Qué instrumentos tienes ahí? tengo una guitarra tengo el bajo tengo un sintetizador tengo bastante percusión me compré un momento mucha percusión menor para poder generar groove, entonces me gusta hacer layers de cosas como que de repente grabo unos claps claps de base no y empiezo a hago dos capas de claps y, y así como we, que suenen sucio no o se sea, si mete ruido va dos capas de claps luego agarro un shaker luego agarro una pandereta entonces vas mezclando todos esos elementos y me fascina cómo se van este, interconectando y va generando una especie de... Yo no sé si es como una simetría sonora o algo, pero cuando un loop o cuando un, un groove suena bien, suena bien. Ahí tiene que haber algo definitivamente matemático este, sucediendo, ¿no? ¿no? No digamos que sea algo exacto, pero también pues la naturaleza fluye de esa forma y hay muchos ritmos y muchas cosas, hasta en patrones visuales, ¿no? O, o en arquitectura, o etcétera, entonces traducir esas cosas que tengo en mi cabeza y a veces como que ah bueno, y qué pasa si pongo esta, esta claves de salsa con estos claps y luego le hago un bajo más funky y de ahí le meto una guitarra haciendo una idea como, entonces como que me he dado cuenta, lo que más yo me clavé a estudiar fue armonía de hecho, llegaba a mis clases de piano porque estudié clases de piano con un profesor particular y siempre me, me preguntaba qué nos tocaba y le decía armonía. Porque era lo que más me gustaba porque sentía que eran como mi paleta de colores para construir composiciones. O sea, yo nunca me he considerado intérprete, sino más bien crea creativo. Creador de como que yo quiero hacer algo Quiero quiero crear, quiero... Entonces, claro Mientras más armonía sabía Más sabía qué acordes usar Y cómo usarlo Hasta que llegué a la, a la clase que me dijo En verdad puedes hacer lo que te dé la gana O sea, sí, era como que... Porque te aprendes reglas Y escalas Y acá Y luego pasas los intervalos Y todo Te aprendes todo eso Y llegué al final y que... Y en verdad Puedes hacer lo que quieras Si suena bien, suena bien Y es como que yo me quedé con eso Entonces, a veces estoy haciendo un acorde Y no, ¿qué acorde estás haciendo? Y yo... No sé, déjame ver ya. <risa> sí, como que... <risa> Pero suena cool, ¿no? O sea, y, y como que buscar esos colores últimamente... Este, no sé, como crear esas progresiones que me gustan. Porque este menor paralelo a este otro menor. Los dos con la novena. Y, una, un, y, y el bajo haciendo de estas dos cositas. Y, entonces, como ya llegar a, a fragmentos armónicos para crear acordes y luego con el bajo lo terminas de armar y como todos esos pensamientos vienen de mi cabeza y lo escuchas y dices ah, suena bien no pero, pero en verdad <risas> mi cabeza pasó esa idea y decir voy a dejar una nota pedal pero luego voy a cambiar de acá y, se, y terminan generándose colores colores que me que me gusta poner en las composiciones que estoy haciendo, ¿no? y cuando ya me toca componer algo, no sé no, ¿qué hay que hacer? ya yo busco progresiones y, la, la, y, y sabes ya dependiendo de pero, pues, tener esas herramientas armónicas de jazz eh, funciona mucho, pues. Porque ya luego no te asusta ningún acorde ni nada, ni ninguna progresión. Es como, ah, sí, esto viene de acá y esto te lleva acá. Y, y ves el movimiento armónico de que te da esa simetría o coherencia también dentro de la... Y eso mezclado con ritmo. O sea, es armonía, melodía, ritmo y ya. O sea, ya. Aunque yo me, yo me baso más en el ritmo, la verdad. Es lo que más me, es lo que más me atrapa. Lo que te mueve. En parte sí Ritmo y armonía No soy muy bueno Haciendo melodías Creo que últimamente He estado mejorando Pero Siempre me costaban Las melodías Terminaba haciendo Algo demasiado Tonto y, y básico Me han costado Mucho las melodías Pero Pero creo que Últimamente He estado desarrollando un, Unas ideas Melódicas Interesantes De oír tanta música También Oigo demasiada música Siempre Entonces eso te genera Como una especie De Ya de criterio De idea Muy Muy fuerte ¿Músculo musical? No sé cómo funciona. Es, es una cosa como que no puedes explicar que está como en tu ser, ¿no? Que lo... En tu mente y... Pero también se percibe físicamente, ¿no? Es algo muy... Yo quisiera, exacto, sentir que me estoy transformando en música yo, ¿no? Todo mi... Todo mi cuerpo y ya mis ideas y mis pensamientos. Wow, eso sí, sí. <ríe> quisiera creer algo así, ¿no? Porque se termina sintiendo, güey. O sea, y te, y te... Y me sacan lágrimas canciones o... Oh, ¿Sabes? O sea, cosas así que digo... ¡Wow! Oye, de esa música que te, que te toca, te mueve y todo, ¿qué trajiste ahí en esos en esos viniles? Viniles, ¿verdad? Sí, Correcto. viniles o vinilos. La vinilos. verdad es como que sí. Vinyl o que se <risas> Records. <risas> este, pues traje algunas cosas venezolanas que me gustan mucho. Eh, ¿Con lo venezolano vienes cargando desde que te saliste? No, si supieras que no. Algunas cosas he estado trayendo de allá, pero las, las cosas como que más interesantes, la mayoría se las he comprado acá a Tostoni, a un güey que es venezolano, mexicano también, pero estuvo, estaba, llegamos como más o menos al mismo tiempo, pero tiene una colección impresionante y como que él es quien me ha introducido bastante también a, a, a muchos discos raros que algunos conocía y la mayoría no, de Venezuela, pues. Ok. Y, y pues esto esto de Porfi Jiménez, que luego sale como Firpo y sus Caribes en el LP, que es uno de los LPs codiciados que quisiera, que son también súper difíciles. Firpo. Firpo y sus Caribes. ¿Y pero, sus caribes? Ajá. Sí, de, en algún momento dije, voy a llamar a mi banda Pox y sus Caribes, pero sí. en verdad todos mis músicos de acá a ahora, mi, mi, de mi banda, son de México. Entonces, y no, sus no Caribes. Exacto. Y sus chidos. Sí. <risa> Este, y pues este este este 45 es muy raro, o sea, yo la verdad como que no había visto algo, algo así como este, es muy funky, es como una especie de afro-funk, pero... ...muy... ...muy latino... ...muy venezolano... ...con letras en español... ...pero con slang venezolano... ...eso ya me vuela el cerebro... ...o sea, es como que... ...estaban haciendo esto en los 70... ...qué locura... ...o sea, claro... ...y era como que... ...siempre me, me, me gusta pensar... ...como que se hacían estas cosas... ...y la gente viendo... ...no sé... Wey, Donna Summer... ...o cualquier... ...sabes... ...o sea... Claro. ...cosas que eran muy mainstream... ...que eran muy grandes... ...pero... ...pero... ...pero se, sí se, se seguían haciendo cosas así... ...o sea, se hacían cosas... ...y, y ahorita... Me fascina pensar que alguien en esta época está poniendo este tipo de cosas, ¿no? Y las consigue, y las pone, y las comparte. Y que si ¿Sí ven imaginar esos músicos que iban a estar sonando en el 2019, en una fiesta en Ciudad de México. O sea, ¿sabes? Y todo el mundo bailando, pues. Así como que... ¿Cuál es el efecto cuando pones música como esta? Lo recibe muy bien la gente, de verdad. Eh... Pero es buena música, ¿no? Está bien claro. hecha y se siente muy, muy, muy groovy, muy funky. Eh, me gusta que tenga letras en español. En gran parte, ¿no? No me importa el idioma tampoco, pero que sean en español me hace sentir una, una identidad muy... Porque normalmente yo crecí, no crecí oyendo mucha música en inglés. Totalmente. En general. Yo creo y... que... Yo he ido, de hecho, descubriendo música en español conforme he ido... Creciendo, ¿sabes? Claro. Escuchando música sudamericana, claro, venezolana, argentina, claro, y dices, claro. ¿qué? ¿Cómo no escuché esto claro. cuando tenía 15, tenía bueno, Porque no, ¿no? tenían el mismo alcance. Totalmente. De, son de, de, a, así, sí que ajá. la industria, ¿no? Claro. Pero Muy igual poderosa. se hacían cosas. Y me di cuenta que Venezuela era una de las fuertes en esas épocas. O sea, ahí había esto que se llama Las Cuatro Monedas. Esto hacían como versiones de Rocksteady, de Soul y de Funk. Y es una locura O sea, pero yo recuerdo a Mi abuela diciéndome Ay, las cuatro monedas Y yo, ay Yo quiero escuchar No sé Guns and Roses o sea no. Este Y me parece ahorita O sea, una de las cosas Más hermosas O sea Y este también Este ritmo del alma Es lindísimo Es como una versión En español de Soul Time Entonces hacían unas traducciones A español muy interesantes Y me encanta O sea Me encanta cuando consigo Una canción Muy conocida ...que esté en inglés... ...lo que sea... ...Sugar Hit Gang... ...y en español... ...y después como... ...bueno y esta versión... de ...que, que se llama... ...esto es Perucho Conde... ...se llama La Cotorra Criolla... ...que es de, esto es de 1980... ...y se dice que es el primer rap... ...en español de la historia... ¿Qué? ...entonces es un humorista... Que, ...que estaba la onda de Sugar Hit Gang... ...pasando y como el inicio... Of, ...o... ...sabes en los seten, finales de los 70s ...que fue como... El, ...algo que dio pie al hip hop... ...viniendo del funk y tal y sacaron esto en Venezuela y pues también es otro tema ver ese 45 es raro también o sea normalmente hay un LP y este era un humorista pues que hizo esto eh, este, lo que dicen oh, sí que es el primer rap en español y habla de la situación de Venezuela ya súper mala en esa época y lo escuchas y dices wow es interesante porque todo lo que dice lo dice de una forma graciosa pero pues habla de cosas que ...siguieron pasando y que... ...y que por eso Venezuela está como está también... ...qué loco güey... ...es loquísimo sí... ...perucho conde... ...perucho conde... ...sí la cotorra criolla... ...y está muy funky pues también la pongo por ahí... ...y después conseguí... ...la cotorra... ...costarricense... ...una versión de la cotorra criolla venezolana hecha en Costa Rica no. y se llama La Cotorra y, y, y se llama La Banda la, lo que lo, y me lo regaló acá un güey que vino a tocar este año de Costa Rica, yo le pregunté güey, yo escuché esta versión y tal y nada, intercambiamos unos discos y me dice, te dejo esto de regalo pero el disco estaba como rayado y yo no vi qué era, y cuando lo pongo era La Cotorra Costarricense y yo, ah, qué chido <risa> sí, sí qué más esto, esto me abrió la mente, porque yo no sabía que había tanto funk mexicano. Y esta, esta es una, una morra de Veracruz también de los 70s, que se llama Sola. La canción se llama Tabú, Tabú. Y es una locura de canción. Y me acuerdo cuando la escuché por primera vez también fue como. A veces hay cosas que yo no sé ni que existen, y hoy es un disco y eso te abre a buscar otras cosas, y a buscar, y a buscar, y, y como, wow, o sea, suena muy bien, está muy funky, también una letra súper fuerte de crítica, de, o sea, de despertar, crítica social, de, de despertar, de, exactamente. Sí, poderosísima mm. esa canción, de hecho, tú me presentaste es justo sola. Sí, es una belleza. Y esto es una edición, además, muy raro, porque es una edición del Salvador, y yo llegué a pensar que estaba solo editado en El Salvador, pero luego, conociendo a otros coleccionistas acá, que sí son unos duros, me dijeron que hay unas ediciones mexicanas, pues, sí. Wow. no Sí, hay colecciones con las que uno no puede ni... Yo al final digo, yo soy... Yo busco cosas y las comparto y creo que soy buen DJ en... A, a, como seleccionar las cosas en vivo, ecualizar, poner rolas, porque va... Y tengo como cierta técnica a la hora de mezclar y eso creo que ayuda a que la experiencia del DJ sea... Sea buena. De repente hay coleccionistas que tienen muy buena música pero no la saben poner. O sea, no saben, no, no entienden cómo suena. También yo creo que el hecho de haber estudiado ingeniería de audio y estudiado música y trabajo... Entonces, claro, me da como una especie de sensibilidad a la hora de decir, esto le falta bajo, este, hay gente, está muy agudo, esto de repente digo DJs y están como unos agudos que te están destruyendo los oídos. Y yo, ¿cómo no te das cuenta? Esto no está bien para nadie. Entonces, hay gente que no lo notará. Hay gente que dirá, bueno, me siento mal, pero no sé por qué es... Pero yo sé que están los agudos que te están ahí. Y más cuando pones un mp3 en mala calidad. Que ya que es como... Eh, el mp3 es compresión de data. Entonces tú tienes como bits que imitan la forma de onda. Entonces mientras más bits, más precisa. Pero nunca obviamente va a ser como lo analógico. Pero pues hay calidades ya de digital que de verdad tú dices es impresionante. De verdad el digital... A mí me parece una magia negra así cuando lo, cuando lo analizas y lo estudias. Cómo funciona este, todo, la, el, todo lo digital en general, ¿no? Pero el audio digital sobre todo y luego la calidad del convertidor es lo que define la calidad del sonido también y la cantidad de bits. El MP3 es literalmente un formato de compresión de data para que pese menos el, el, el, el file y... este entonces, le quitan muchos de, la, de los bajos y de las frecuencias agudas que dicen, entre comillas, que son frecuencias imperceptibles para el oído. Güey, tú me pones un MP3 y digo... <risa> pues, así como... Y, y físicamente eso lo notas también. Claro. O sea, ya, es algo que a mí me genera un malestar. Claro. O sea, yo llego a un lugar y oigo un MP3 de mala calidad. Y me voy. Me voy. Y digo, me estoy volviendo loco. O sea, me quedo un rato como para analizar qué está pasando y me voy. Me volví un freak hace muchísimos años. De, este... Y yo considero que eso son referencias de la música, más no es la música en sí Es como que, yo siempre digo, la gente no dice que ¡Ay! Voy a ver la última película de, no sé, güey, de Tarantino en mi celular en, O sea, es como, no, güey, tú vas al cine y lo ves la experiencia completa Porque lo visual la gente lo, es mucho más fácil de, de recibir Pero el audio no les importa o sea, ponen cualquier formato. Oye en puro Spotify. Es como... A mí me parece como que, güey, hay discos que es un insulto oírlos en Spotify para mi punto de vista, ¿no? ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? No sé, güey. interesante eso, güey. No sé. Discos de jazz o de cosas claro. de clásico, Porque esos son los formatos en los que yo más noto esa... esa sobre todo yo... Para probar speakers, yo digo, ah, chido, ah, suena muy bien, ah, qué bueno el bajo. Ahora ponme una música clásica con dinámica, con cuerdas, con profundidad, con... Ahí sí digo, ajá, a ver, a ver si de verdad se, se percibe el, el sonido como debe ser acá, ¿no? También hay factores de acústica, del cuarto, etcétera, pero para probar speakers yo les pongo música clásica y jazz. Ahí es donde tú te das cuenta, también en los formatos. Porque de repente si te pones ahí, güey, un idioma, todo, un reggaetón ahí, no te das cuenta porque todo está... Ultra comprimido. Y todo está en un volumen altísimo No sé por qué la gente cree que sonar alto es sonar bien. O sea, que tener volumen es, es sonar bien. Eso también es un error muy grande. no Es como que... No, suena muy bien porque suena durísimo. No, güey. O sea, no. No, no. O sea, es como que saturación, etcétera Entonces, de repente no notas tanto la diferencia con cosas como... Como de electrónica muy fuerte, ¿no? De los formatos y decir... Ah, esto suena... Eh, porque, porque todo está comprimido A, a toda, casi el mismo nivel No tienes la dinámica no De sentir como Que entra un elemento Que respira Que baja Que vuelve a subir Y la música clásica Y el jazz tiene eso Entonces esa dinámica también eh, Me imagino será difícil La cantidad de beats Como para expresar eso o No sé Pues tampoco soy tan experto Pero Este Se nota Se nota como Ay no Esto no, su esto no, me no es lo que es Entonces cuando pruebas con jazz y con clásico, con, en mp3 de 128, porque dicen que, ah, mp3 de 320, ah, bueno, cool, pero igual. O sea, hay algo físico que estás sintiendo, por eso yo me fui al formato vinilo, ¿no? Y hay oportunidades en las que me toca poner digital y trato de poner eh, en WAF, ¿no? En la, en la mayor calidad que pueda. Y creo que puedes, no, es cierto, no, podemos no estar educados eh, para escuchar la música, así pero cuando escuchas música en vinil vinilo, creo que ahí sí percibes una diferencia, ¿no? Hay vinilos que dices wow, eso suena impresionante sí y ahí sí, notas sí, esa sí. diferencia. Es impresionante cuando consigues una edición como de, original de la época de que vienen ya directo de la cinta eh, magnética y pasan pues al, al, al, al vinilo al, al, al este formato acetato vinilo que es básicamente plástico o sea, están las ondas grabadas son surcos, tú has visto los surcos con en, en, en un microscopio, son como unas montañas así, es impresionante, y ahí está la vibración de cada una de las, y la aguja entra ahí y le está leyéndose, o cada vez que tú pones un disco está desgastándose de alguna forma físicamente, está pasando por ahí la... Y eso me fascina. Es como... Nada más pensar ese proceso ya me genera algo súper... Es como la... Una cámara analógica que entra a la luz y y, y, y, y, le, y le da al, al film. Y queda grabado eso con luz. Es como... ¿Cómo? Es impresionante, ¿no? Imagen este, es negra. Y pues sí. Eh, a veces uno llega a niveles de, de locura. Ya, ya es locura. Es como... Hasta capricho de decir... No... No quiero la reedición en vinilo, sino quiero el vinilo original porque viene de la cinta y el otro fue digitalizado y luego pasado a... Muchas de las compilaciones de labels muy grandes son cosas que digitalizan de un vinil de muy buena calidad. Probablemente lo procesan muy bien, pero ya estás quitándole lo analógico completo. Entonces lo estás digitalizando y volviendo a meter en vinil. Algunos suenan muy bien... Otros se pierden. Pierden profundidad. Pierden como... Sobre todo dinámica, ¿no? Como en percusiones, en bajos. O sea, hay bajos que... Tú notas ese sonido que... ¡ah! Es una locura porque... Viene grabado de una cinta, de un bajista específico. Entonces, cuando ya lo pasas a digital, probablemente pierde como esa... Sí, güey. Es como tratar de... ¿Cómo te puedo explicar esa referencia? Como que si agarraras un molde de... de, de, de... De una pieza de, de... escultura de... No sé, güey. De Da Vinci, qué sé yo. Da Vinci hacía escultura, sí. sí. <ríe> o sea, y tratas de hacer un molde de esa escultura y replicarla varias veces. Pero estás sacando el molde. No estás sacando la escultura, sabes. Lo que está ahí como grabado, este... Que fue hecho específico con... Pierdes detalle, ¿no? Pierdes detalle de cosas que, que cuando vas oyendo y oyendo y oyendo, yo creo que ya desarrollas un Yo sé, yo, yo soy un loco a veces que de repente entro a un lugar y digo, oigo un ruido, oigo algo, ¿dónde está? O, güey, eh, yo he, he estado así buscando en mi casa una, una frecuencia aguda que me está volviendo loco y llego a donde está el, como el, un eliminador o una, un multicontactos y está haciendo un. Y voy, lo tengo que desconectar porque me, me vuelve loco. O sea, entonces, claro, yo creo que eh, te genera sensibilidad, te despierta los sentidos, pero yo cuando antes de dormir siento como, como un ruido en los oídos que digo que, que, que... Y todo el mundo me dice que todo el mundo lo tiene y ya yo digo, bah, se me dañó la audición. Entonces sufro, güey, porque oh, estoy así de repente y está todo en silencio y claro, vivimos en unos cubos de concreto cerrados, completos, que se genera un vacío y se genera como una especie de... Y Eso me vuelve loco. A veces tengo que poner música o algo. Antes, o sea, me la pasaba, ahorita me da risa, pero en verdad me la, la pasó mal. O sea. no, Oye, con toda esta con todo este cúmulo de, de obsesión musical, de rarezas, de influencias y de la locura eh, obsesiva porque las cosas suenen bien. Platícame de Noche Negra. <risa> Pues sí, mira Noche Negra nace como una fiesta Para bailar Y para poner toda esta onda Que en algún momento pues No tenía dónde colocarla acá en la ciudad ¿No? Y, y con mi socia Mariana eh, conectamos, eh, me invitó un día a tocar en una fiesta que ya estaba haciendo y yo empecé a soltar un montón de ritmos afrocaribeños y afrobeat y, y, y, y bugalú, cumbias y tal. Y ya, como wow, todo esto y en vinil. Y ah, nah. nos volvimos a ver al mes o a los meses y fue como hagamos una fiesta, ok. Hagamos una fiesta y nace la primera Noche Negra sin ningún tipo de expectativa. Vamos a hacer una fiesta y ya, así no muy muy espontáneamente. Y pues salió muy bien o sea, terminamos la primera fiesta, fue mucha más gente de la que esperábamos, no fue bien, o sea, logramos recuperar la inversión, porque nosotros lo queríamos hacer, onda una fiesta casera, y se nos fue de las manos, porque llegó demasiada gente, y, y pues yo llevé mis tornamesas, rentamos un sonido que, pues en ese momento no era el mejor sonido, pero el presupuesto no daba, y poco a poco hemos ido como... Mejorando cada detalle, desde la decoración, el arte, la, las locaciones, le, curando DJs, y, y pues empezó a salir muy, salió muy naturalmente. Este, yo ya había intentado hacer algunas fiestas acá, entre ellas fiestas que iban dos personas, o sea, de repente. Pero es como que yo decía, güey, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé que esta música es cool, sé que está cool esto, ¿sabes? Y eventualmente va a dar con algo, pues, y la cuestión es como nunca este, detenerse. Y hasta ahora, pues, la Noche Negra tiene un poco más de dos años. Y, pues, hemos hecho ya más de 40 fiestas. Porque de repente hacíamos una o dos al mes. Luego hacíamos como takeovers en ciertos lugares y los hacíamos una vez a la semana. Luego, pero la Noche Negra grande sí es una vez al mes, ¿no? Este, y, pues, hemos tenido ya bastantes DJs. De, de los locales hemos tenido, creo que casi todos o todos, por decirlo. Este, y... Y estamos también trayendo ahora bastantes DJs internacionales, ¿no? Y el proyecto ha empezado como a, a tener un poquito más de resonancia, ¿no? En otros lugares y como con tiendas y como con bandas y, y pues... Me, en esa misma locura me compré un mixer vintage, en, en un UREI 1620, lo mandé como a, a restaurar para que tenga el sonido como, ¿sabes? De esos sumadores como vintage para, para vinil Esa época el digital no era a thing, ¿no? ¿sabes? Y, y pues el sonido que le da, sobre todo en los bajos, es algo que se siente, se siente. Entonces, claro, yo digo que la gente va y baila mucho y ellos dirán, ah, bueno, es que la fiesta es buena, la música es buena, pero. Es la experiencia de yo siempre que toco mando a bajar la luz, siempre bajen la luz para que no veas tanto y escuches más. Entonces conectas y entras en trance de alguna manera y, son y desde la primera noche negra ese ha sido el criterio porque ese era el criterio que yo utilizaba también cuando producía cosas electrónicas y todo era luces lo más bajo posible, lo más bajo posible y todos los clubs que yo entro que tienen la luz así digo yeah porque escuchas bien. Y entonces despiertas más el oído, ¿no? Y prestas más atención. Y, y no estás como distraído. Porque cuando estás ahí en una fiesta... Y, ah, estás como que siempre las fiestas son... Primero las drogas. Después el sexo. Y dejas la, el arte o la experiencia o la música de último. O sea, yo he ido a festivales donde digo... Güey, esto es un festival de drogas. Esto no es un festival de música. O sea, a nadie le importa la música. Es obvio. Entonces... Este... Pues tú, con todo ese, ese criterio y toda esa, esa vibra también que traemos de la fiesta del Caribe, porque mi socia es venezolana también, pero nos conocimos aquí en México, no nos conocíamos en Venezuela, pero ella es venezolana, medio brasileña, y o sea, toda esa fiesta y toda esa alegría que uno trae también del Caribe y eso, pues se nota, yo creo, ¿no? Y como que, exacto. Uh, por ejemplo, cuando hablábamos de las diferencias entre México y Venezuela, qué difícil es aquí que la gente baile. Qué difícil, güey. O sea, para que bailen en una fiesta o algo. Yo iba a fiestas donde la gente no baila, güey. Claro. O tienen que estar muy pedos o algo. Y en Venezuela en cualquier fiesta familiar habían tres tíos. y Todo el mundo estaba bailando siempre. Es algo normal. Cualquier fiesta todo el mundo termina bailando. Y mi mamá se acaba de bailar. Y yo, ¡no, mamá! Y, o sea, desde siempre. O sea, era algo normal, ¿no? Era como... Hay mucho baile, hay mucho movimiento. Son ritmos mucho más rápidos, este... Y, y, y llego a México y de repente empiezo a tocar en, en, en algunas fiestas y es como, la gente no baila hermano, es impresionante, o sea, y es algo que, que, que, que la noche negra llegó a, esto es una fiesta para bailar, y la gente llega desde las 9 de la noche a bailar, y se quedan bailando y la onda es como, y se genera un espacio cómodo para bailar De hecho siempre pongo lleven zapato cómodo Para poder, calzado cómodo Para bailar, pues por horas Porque la gente llega y baila desde que llega Hasta que se prenden las luces así Y, y es parte como del concepto Porque yo sentía como que aparte de Como los salones de baile que hay acá Etcétera, que, que no he ido mucho en verdad Este, y hay como escenas de cumbia También descubrí acá sobre todo El poder de la cumbia en México es Cosas que no mucha gente sabe ¿No? Es muy fuerte el poder de la cumbia acá. Y como la gente se mueve y descubrió un universo cumbiero también eh, por la cultura acá de México, ¿no? Y, y cada vez que yo digo, los quiero prender, y empiezo a saltar cumbias. Sí. <risa> cumbias es el truco. Sí, sí. Si sí. merengue no funciona, nada. Nadie baila merengue está acá. Es complicado. Pero en el Caribe tú saltas merengue y es una locura. Oh, wow. Y pues, y está esta... No sé si epidemia o cómo te digo... De reggaetón, que, sí. que la gente cree que eso es bailar primero y que eso, eso es como... Es como, güey, no estás bailando, eso no sé. O sea, estás expresándote con cierto lenguaje corporal, este, insinuando, pues, ciertas cosas. Que, que no sé, güey, no sé, pues, no soy muy de... No me, no me no, no conecto como con esa, con esa onda, pues. Con el reggaetón. O sea... Como toda la cultura y todo lo que hay detrás del el nuevo pop, que es un monstruo sí. inmenso, este que lo que siento que está, es que estás como haciendo... No, no permite que la gente expanda sus gustos o abra su mente porque te bombardea por cada lado, porque es demasiado poderoso, porque es multimillonario. Y ya. Y, y entonces lo que hace es repetir la misma fórmula para que, para que la gente siga haciendo lo mismo y consumiendo lo mismo y, y siga metiéndole la misma cantidad de dinero y... Estaría bueno que todo el mundo dijera... No vamos a escuchar reggaetón por un día que pasa. Sí, <risa> o sea, ni... Uf. Sí, se creo se que en Miami no lo logran. pero <risa> <risa> ¿Se toca reggaetón en las Noches Negras? No. No se toca reggaetón. No. So, noche Negra es solo vinilos. Okay. Y como enfocado... No digamos en rarezas, pero en música... Bailable en formato vinilo siempre. Siempre ha sido formato analógico de vinilo. Este... Y pues nos basamos mucho... Suena mucho cumbia, mucho bugalú, suena mucho funk, suena mucho afro Hemos hecho fiestas dedicadas a África, fiestas dedicadas a Cuba Fiestas dedicadas al disco music, fiestas dedicadas a la, al, al bugalú y a la salsa Y pues como que tratamos de, de dar como ciertos conceptos y, y formatos distintos y, y nos basamos en una fiesta dedicada a Colombia, a la música de Colombia Donde solo sonó música colombiana, y la gente no creía, y que todo eso es de Colombia, sí, entonces claro, eran eh, tres, tres, tres o dos, dos DJs colombianos, y yo, este, y sonó champeta, cumbias, cumbia, sonó funk de Colombia, sonó latin funk increíble, colombiano también, de de muchos, mucho de Colombia, o sea, los ritmos de afrocolombia, y como el afrobeat, inspirados en afrobeat, y que luego de ahí salió como la champeta, y todos estos ritmos como de calypso, y... Güey, Colombia, wow. O sea, es impresionante, ¿no? Todo lo que hay. Entonces hicimos la Noche Negra Locombia. Entonces... <risa> y esa noche fue una locura. Yo fui el único que rompí poniendo una de Pérez Prado. Wow. Y la de Lupita. Y en ese momento agarré y dije, paré la música y dije, yo ahora voy a romper las reglas porque me acabo de comprar este disco. <risa> y puse una versión de Lupita de Peres Prado. De... De un disco que se llama Ritual, que es una locura también. Y luego volvimos a Colombia toda la noche. ¿Cuál es el momento más cabrón que has vivido en La Noche Negra? Wow. Yo, para, para mí uno que atesoro eh, realmente eh, fue La Noche Negra dedicada a África, ¿no? Dedicada a ritmos africanos, pero pues... Obviamente yo tengo muchas cosas de África que me gustan y, y, y muchos discos de... Casi todos son reediciones. Eh, porque sí es difícil conseguir originales de música africana Y hay muchas cosas de funk y africano Y afrobeat y highlife Y ritmos africanos que me gustan y de, y de compositores africanos Porque me parece que la música africana Es muy honesta, muy honesta Y hacen cosas incre Increíbles con, o, o hacían Con pocos recursos pues Y eso siempre salen cosas geniales Ahí pues Entonces yo dije bueno no Tengo, tengo cosas de África pero también volvemos a incluir la influencia de África en Latinoamérica. Y pues llegó un momento que puse un disco de una banda que se llama eh, Un Solo Pueblo, que es eh, Tambores de la Costa de Venezuela. Wey. O sea, 600 personas enloquecidas. Y yo como, bueno, estas son nuestras raíces. O sea, también para que entiendas un poquito la locura de la que venimos y estos ritmos. De, y esos tambores afrovenezolanos son algo muy particular y muy especial. Y, y haber puesto eso... O sea, yo lo llevé, de hecho, pensando en poner otra canción y terminé poniendo una cosa súper fuerte. Y son cosas que en Venezuela yo bail se bailaban en las bodas. Se bailaban en todas las fiestas a las que era normal poner tambores afrovenezolanos Y todo el mundo, o sea, tú ves a mi esposa y es... ...súper güera... ...que todo el mundo le habla en inglés... Todo, y, da, ...y baila tambores güey... ...que no lo crees... ...o sea... ...es como... ...guau... ...o sea... ...porque está en la cultura... ...está muy muy metido en la cultura... ...¿no?... ...y... ...de hecho acaba de salir un disco... ...de de Machado... ...que está haciendo cosas afro-venezolanas... ...de este tipo... ...de tambores... Eh, ...actualmente... ...y acaba de salir en Olindo... ...que es una disquera... ...de... ...de, de un venezolano y un inglés... ...que están en Londres... Y, pues, son grandes amigos también. Ahorita voy a sacar algo yo también ahí. Aprovecho, pues, para... <risas> y acaban de sacar algo de tambores afro-venezolanos ahí. Actual. O sea, estoy... Está impresionante. Pero las cosas como old school eh, de, de, de este tipo de ritmos son como muy... Y son muy específicas, o sea, nunca me imaginé Llegó el momento, yo lo llevé y no sabía si lo iba a poner Pero yo dije, güey, aquí está Porque esto es parte de la influencia de África en Latinoamérica Y en las costas de Venezuela que no O sea, el mestizaje, bla, bla, bla Y, era, y es música realmente rítmica Y realmente es muy intensa y, y hay toda una cultura alrededor de eso Y básicamente fue como que veo la, Pongo algo afrocolombiano La gente se volvió loca Y yo le digo Ah, se volvieron locos con el afrocolombiano, Ahora viene esto Y, y yo dije Güey No sabía si iba a funcionar no Sentí que así Los sets a veces uno está como en locura Y vas viendo esto es Y güey Puse eso Y fue O sea Explotó Explotó Y era una canción larguísima De puro tambor Y voz más, güey, o sea, era algo tribal, en lo, y yo dije, güey, este para mí fue un momento, o sea, no lo podía creer, como lo veía, y, y sabes, como sacando el contexto, según toda como mi, mi, mi, mi trayectoria, mi historia de la electrónica acá, no sé qué, ta, a llegar a poner eso, sabes, como algo de tambores, voces, y ya, y la gente vuelta loca bailando, y yo dije, güey, o sea... Esto es el, el Llevarlos a esa, a ese spot A ese momento ¿Sabes? Que Entonces no sé Creo que fue un gran momento para Noche Negra, De Noche Negra Para mí particularmente Ya como DJ y tal no Es un video poderosísimo Ver a toda la gente sí, ahí Es Hermoso ¿ves? Sí, ahí, sí, Es y Además la sí. energía que genera Ya todo el mundo ahí Es como que y ya la gente está tan suelta que baila. O sea, no, no, nadie está fijándose si... Era. Porque es una cosa, cuando está la luz prendida, yo creo que la gente no baila porque si no sabes bailar bien. O típico que siempre llega alguien que baila muy bien, entonces se pone a bailar y ya yo digo, ah yo no bailo yo porque esta persona baila demasiado, baila demasiado bien, ¿sabes? Entonces, yo siento que siempre me había considerado muy mal bailarín. Y luego cuando me fui a Venezuela y me fui a Europa y veía a la gente bailando salsa y tal. Y yo, uh, lo que llevo es sabor, mi hermano. Vamos a bailar. O sea, pero en Venezuela no bailaba porque decía, güey, yo bailo malísimo. Y era como todo, ay, vamos a bailar. No, no quiero y tal. No sé sea, qué, me daba pena porque la gente bailaba muy bien, pues. O sea, tienen un ritmo y una cosa, pero... Oye, y ahora... Este, <risa> ¿Qué va a pasar el 14 de septiembre? Uy, güey, eso está Va a estar cabrón. Va a estar hermoso, es Noche Negra con Sofrito, con Frank, eh, que es el, como el creador del label Sofrito, que es un label de UK, eh, de Londres específicamente. Frank maneja un estudio que se llama The Carberry, es un estudio de mastering. Por él pasan un montón de cosas de labels y de cosas actuales de masterización y suena impresionante. Y... Y estas fiestas sofritos, nunca tuve la suerte de ir, pero vi videos, vi el concepto, vi el label, tienen un label donde sacan ediciones de cosas de, de música tropical y música de las Antillas y algunas cosas de África, pero más que todo cosas como del, del Caribe y hacen edits de cosas, pero son, eran fiestas de puro baile y todo el mundo me decía, las fiestas sofritos donde todo el mundo baila y son fiestas para mil personas o sí, exacto, grandes. Eh, y el concepto me parece increíble, el nombre me parece increíble, etcétera. Y me inspiró de su concepto y su música a empezar Noche Negra, ¿no? En algún momento, de hecho. Y, y luego conozco acá a, a un DJ y ahorita gran amigo que se llama Nick Kobe. Este, y Kobe lo invito a la primera Noche Negra en febrero de este año, o sea, a la primera que él había ido. Y, y estamos hablando, empezamos a hablar un rato y Kobe me dice. Esta fiesta me recuerda demasiado a Sofrito ¿Conoce Sofrito? Y yo dije, no me digas eso, güey O sea, le dije, qué belleza Qué halago tan grande Porque Sofrito me inspiró A pesar de que nunca fui a la fiesta Veía los videos, así, etcétera, ¿no? Sucede que la novia de Kobe y Kobe Son amigos de los güeyes de Sofrito Y ellos terminaron O sea, terminamos una sincronía hermosa Para que vinieran a México Y pues el 14 va a estar eh, Frank y, y otra chica, que es, que es su novia Si no me equivoco que está en Soundway, es parte de la, de, son dos labels que, güey, o sea, son una... De hecho, cuando les mandé el email y dije, bueno, ¿cómo es el estilo? Y yo que cualquier cosa de Soundway los de sofritos funciona. Así, ¿cómo? o sea, es como, váyanse por ese estilo y explicándoles cómo era la fiesta y tal. Y pues, les encantó la idea, están emocionados también. Y, güey, o sea, yo creo que eso va a ser algo hermoso y vamos a... Estoy muy, muy contento y muy... ¿Cómo te digo? Sí, muy emocionado y creo que va a ser una fiesta total, todo, todo, de muchísimo baile. ¿De cuántas horas va a ser? Pues, normalmente somos de, hacemos de 9 a 3, son 6, pero esta vez queremos empezar a ser de 8 a 4. ¿De 8 a 4? Sí, Un poco más de baile. Yo fui a la, que era el aniversario, ¿no? El que fue aquí en Juárez. Claro, en, Las Juárez, en Las Juárez, sí. Que fue maratónico. Fue don, fueron 12. 12 horas. Porque era aniversario, entrada libre y empezamos de tardeada Estuvo también. buenísimo. Sí, o sea, ya. Sí, sí. Es un montón. Esa, hemos hecho dos veces... El, los dos aniversarios han sido de 12 horas y es una locura. <risa> <risa> Oye, ¿dónde... Tú y Mariana, ¿hasta dónde ven el proyecto? ¿Qué quieren lograr? Pues hemos hablado de hacerle... De un label de editar cosas en vinilo. Hemos hablado De, de hacer cosas audiovisuales. Hemos hablado de... De hacer muchas cosas, ¿no? Pero la idea por ahora es mantener la fiesta, seguirla creciendo, seguir y empezar a moverla. O sea, como que es una fiesta de Ciudad de México, porque eso ya, o sea, es así, es una fiesta. Somos venezolanos, slash mexicanos también. O sea, y me gusta de hecho Ahorita fui a tocar a Miami y me presentaban como mexicano y yo no decía nada, pero también me sentía como que, o sea, me gusta, o es interesante. Mexican, Mexican. Bene Y a veces como que me ponen exacto, o sea, Venezuela, México también, y es una fiesta latina por venezolanos caribeños mexicanos de la Ciudad de México. O sea, y es como que, así es, nació acá y es de una fiesta de acá, emblemática de acá. Luego, la idea es como empezar a moverla fuera de la ciudad, a otras ciudades de México. Y pues sería un sueño llevarla a Nueva York, a Tokio, a... Pare usted de contar ciudades con las que, ¿sabes? Entonces creo que es un concepto que da para mucho, que probablemente hayan pocas cosas parecidas, ¿no? A, a, a estas, de que hay, hay, por supuesto. Pero nosotros hacemos las cosas de una manera muy particular, ¿no? Y muy porque hay muchas fiestas latinas o tropicales que están hechas por o europeos o, o no sé, gente que no, no, no sabe qué es el trópico, no ha vivido ahí, no lo entiende no entonces como que está chido, la música está buena, el concepto está bueno pero cuando entiendes de verdad cómo funciona el trópico, pasa lo de que pones los tambores de la costa de Venezuela porque creciste con eso y es algo para ti absolutamente normal pero en verdad cuando lo sacas de contexto y lo muestras en otra cosa con un con un sonido, con un, con un proyecto, con, con que tiene... ¿Sabes? Como que... Es otra cosa. Es un mensaje totalmente diferente. Es una cosa muy loca. Hay que bailar, ¿no? Hay que bailar. Hay que poner a bailar a todo hay el que mundo. Hay que moverse, sí. Las hay fiestas, que moverse Las fiestas son para mover el cuerpo y soltar la tensión y el estrés y la... Y ya, y conectar con la gente con... Con buena energía y con, es, con movimiento y con buena música. Qué chingón. Muchas gracias por traer el espíritu y la, el baile a la ciudad, ¿no? Creo que sí, definitivamente todos tenemos que bailar desde el inicio de las fiestas. Sí, sí, Estaba sí, muy que no igual. importa si bailas bien o mal, muévete ya, o sea, ¿qué importa? ¿Te crees que...? Sí, a veces uno se compleja, no, que yo no me muevo, como, ¿qué importa? Muévete y cierra los ojos y ya, o sea... Gracias por la plática, gracias por la música, eh, por la noche negra. Tenemos que volver a, a platicar Super. más adelante. Cuando quiera. Y pues sí, nos vemos, nos vemos en septiembre. Muchas sí, gracias, de verdad. Muchas gracias. <risa> Chingón. Afro. Caribbean. Super.